Okay, entendí. Aquí vemos un ejemplo entonces de la, de la parte de visualización eh, de tablas dinámicas, donde tenemos, siempre vamos a ver las dimensiones que mencionaba eso previamente, ¿no? Entonces, datos, que es ¿qué es lo que quiero ver, el periodo, cuando ocurre el evento y la unidad, unidad organizativa, que es donde ocurren los eventos. Siempre vamos a ver esto, más las dimensiones que creamos nosotros. Eh, dinámicamente. ¿no? Y acá al lado derecho vamos a tener los botones de actualizar. Cada que haga un cambio aquí puedo actualizar y puedo ver, por ejemplo, las columnas, filas eh, de esta manera. ¿no? Y puedo guardar, o sea, puedo mover esto como las tablas pivote, digamos los que hemos trabajado en Excel, eh, cambiar de una parte a otra aquí, eh, mover esto y cambiar nuestra el layout o la forma en como vemos los datos. Ya vamos a ver esto. Con la opción de fichero puedo guardar mi reporte, verlo posteriormente. Y tenemos algunas opciones especiales aquí para ordenar, ocultar la información de las filas vacías, etc. Y puedo descargar posteriormente mis archivos. no Entonces vamos a ver estas opciones. Eh, hay otras herramientas no como gráficas, donde también vamos a poder ver de esta manera, eh, digamos las dimensiones, ¿no? También aquí. O sea, con que yo solamente cambie aquí la opción, yo puedo cambiar, o sea, ver la información de una tabla como gráfica aquí en manera de barras. Entonces, puedo hacer ese tipo de cosas eh, fácilmente, ¿no? Con, esta, con este visualizador de datos. Entonces, si sí, el visualizador de datos me permite también hacerlo de, de esta manera, eh, también tenemos las dimensiones, tenemos, es el mismo visualizador series. Filtro y puedo solamente con cambiar el tipo de, de reporte, mirar mi información. Eh, también podemos ver datos agregados, indicadores, datos de eventos, indicadores de programa, estadísticas e informes. ¿Listo? Está el informe de eventos, que ya vamos a ver también. Que el informe de eventos sí es el que nos permite analizar de una manera tabular y crear listas de eventos. Entonces yo si quiero sacar toda mi información de una manera de, de, de tabla, por ejemplo... Eh, lo puedo usar, este informe de eventos y mirar mi información de esta manera tabular, puedo hacer mmm, vamos a ver datos agregados o puedo ver, o sea puedo agregar los datos o puedo ver también la información, o sea toda la información detallada, ¿no? ya vamos a ver esto y también tenemos nuestro visualizador de eventos para ver las gráficas especiales detalladas de, de los eventos no Entonces, tenemos varias herramientas aquí para para probar y los mapas pues que nos van a permitir eh, la información de, de, de un conjunto de datos con la jerarquía de unidades organizativas que cuentan con la información bueno hay otras herramientas de reporte, reportes individuales que vamos a ver y eh, vamos a ver qué, en qué consiste esto de las tablas analíticas, bueno las tablas analíticas en las tablas analíticas los datos se procesan antes de estar disponibles para informes analíticos entonces miren yo tengo información de datos y, y programas cuando corro el proceso de las tablas analíticas, se crean unas tablas temporales en el sistema, y después de esto, yo puedo hacer los informes. Entonces, eso es muy importante. Ahí yo puedo configurar la periodicidad con que se corran estas tablas. Si tengo un volumen de, de, de información, de datos, muy grande, lo ideal es no correrlo tan... O sea, con, un, con una periodicidad muy alta. ¿no? Entonces, si... No sé, sea, si tengo una implementación gigante y, mi, y, esta, y estas tablas, o sea, mi, mis analíticas están demorando en correr media hora, pues yo no lo puedo poner a que corra cada 15 minutos porque se va sobre la par este, este, este proceso. Entonces, debo tener cuidado, cuidado para la configuración de, estas, de este proceso. Y pues, dependiendo de nuestra implementación, es posible que, no se la corra dos o tres veces en el día, o, o si la información se tiene que estar mirando, o sea, mirar los reportes con una periodicidad muy alta, pero les podría estar corriendo cada media cada hora, perdón, ¿no? Y mirar que, si no tengo un volumen de información muy grande para estar analizando esto, ¿listo? Eh, bueno, entonces vamos a ver en la práctica. Para la práctica, nosotros, eh, pues teníamos algunas opciones aquí. Una es que eh, pudiéramos correr y eh, usar los datos que crearon previamente el día de allá. Eh, esta información de, o sea, como, como vemos ahora, el, el inconveniente que estamos teniendo con esa unidad organizativa, digamos que no me permite crear, eh, correr las tablas analíticas. Bueno, pero teníamos preparado también un servidor de datos agregados que vemos aquí en nuestra, en los recursos disponibles. Entonces tenemos un servidor para datos agregados y un servidor para datos individuales donde tenemos cantidad de información eh, de prueba para que podamos, digamos, ver todas las opciones, hacer cambios, eh, digamos, de alguna manera, pues, eh, jugar o probar todas las opciones, ¿no? Entonces tenemos estos dos servidores, ¿listo? Entonces vamos a ver el servidor de datos agregados. Yo creo que, o sea, síganme primero y luego hacemos los ejercicios para que ustedes vean cómo funciona todo, listo. Entonces, eh, yo creo que por ahora eh, pongan atención y miremos algunas de las opciones que tenemos con los datos, eh, con la configuración de, de datos agregados, listo. Perdón, vamos a, esta es nuestra instancia de configuración. Vamos a entrar entonces a la de datos agregados. Es esta de S en vez de esta AG. Ok, aquí voy a entrar con el usuario de la academia. O sea, eso. Hay una opción para que, o sea, este está habilitado también para que podamos crear nuestro propio usuario, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí. Voy a cerrar esta. Ok, bueno. Voy a entrar a esta de aquí, a la de agregados. Eh, permítanme, ingreso a la de agregados aquí. Ok, entonces aquí he creado, cuando le dice crear cuenta, eh, he creado una con un usuario similar al que ustedes podrían crear. Eh, a ver... Bueno, entonces al entrar, lo que vamos a ver es el, el tablero. Los tableros, aquí ya, pues ven tableros que hemos creado previamente, ¿no? Donde hay simulación eh, de mapas, por ejemplo. Ya ven que eso es en ni es una isla ficticia, pero podemos ver los diferentes colores y secciones, ¿no? Aquí en el, en el, de los diferentes distritos, ¿no? Con información de VIH, con información de población, eh, prevalencia, etcétera. Tenemos eh, información de VIH, aquí por ejemplo vemos tablas con colores, eh, con leyendas, diferentes tipos de, de tipos de, de reportes que podemos generar. Y bueno, tenemos eh, por facilities, aquí por hospitales, por a nivel nacional, eh, la cascada pues que maneja la gente de VIH. Bien, bien interesante tenemos datos de inmunización entonces, en este tablero pues podemos ver todos los diferentes tipos de, de reportes que tenemos no que hay líneas eh, con tendencias podemos ver aquí rápidamente ¿no? todo esto eh, bueno eliminación de malaria etcétera entonces qué podemos ver acá Vamos a ver un, un, un ejemplo entonces de nuestras tablas. ¿no? Entonces estamos viendo el visualizador de datos. Perdón, yo creo que puedo cambiar aquí mi eh, idioma, configuración. Voy a cambiar a, eh, hasta en español. Bueno, creo que voy a limpiar caché aquí. Ok. Aquí está mi visualizador de datos. Vamos a entrar aquí, que esta es la herramienta que vamos a ver de datos agregados. Entonces, para esto, pues la idea es que busquemos nuestros datos agregados, ¿no? Entonces, miren aquí, en esta parte tenemos el tipo de, de informes, los diferentes tipos de informes que podemos generar. Entonces, tenemos tabla de dinámicas, columnas, columnas ap apiladas, barras, barras apiladas, línea, área, eh, áreas acumuladas, sombreadas, ¿no? Aquí pastel radar este que es el la de ghost la de bueno calibre le llaman aquí que es como un velocímetro no donde podemos ver o sea rápidamente nuestros indicadores eh, año tras año para ver en línea año tras año en columna valor único también es es interesante cuando yo quiero ver o sea un valor estático o esta de puntos no entonces hay diferentes tipos de, de gráficas cada vez o sea los que trabajamos con las secciones con las versiones antiguas, podemos ver que hay unas que son nuevas, ¿no? Para nosotros, como esta de los puntos, o usar un valor único, de pronto los que han usado ya versiones muy, muy antiguas, estas son muy, muy chéveres. Y vemos que el módulo de tablas dinámicas o pivot tables está ahorita incluido en ese visualizador, ¿no? Porque ya recuerden, a veces de pronto muchos hacíamos a buscar por aquí, se llamaban tablas pivote o. o, o o tablas dinámicas, ya no aparecen aquí, ya no va no a aparecer por aquí. Entonces las tenemos que buscar por el visualizador de datos. ¿Listo? Entonces aquí es bien, bien interesante esto. ¿no? Vemos los datos, periodos, unidades organizativas, que son las dimensiones básicas, y tenemos nuestras propias dimensiones, ¿no? Que son las que pudimos ver de, de datos, eh, como, como la, la agrupación de... Unidades organizativas o las que tenemos creadas previamente por categorías. Aquí las podemos ver. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a hacer un informe sencillo. Vamos a ver aquí en datos. Podemos buscar aquí. Por aquí los datos. O aquí nos aparecen los datos también. Aquí vamos a ver que siempre tenemos tres opciones también. Una es que escojamos las series, que son los, los datos que vamos a escoger hay una categoría, entonces yo voy a comparar, ¿no? voy a escoger mis datos, en qué periodo de tiempo ocurren y puedo adicionar filtros. Entonces una unidad organizativa, por ejemplo, y que me agrupa la información por esto acá, ¿no? por, por, por el filtro. Vamos a, a ver cómo funciona esto. Entonces, eh, en los datos escojo mis, mis elementos de datos. Entonces vamos a escoger aquí, eh, o sea, yo puedo filtrar, puedo buscar uno aquí, por ejemplo voy a buscar un indicador de BCG me aparece, me filtra por, por, mi, por la búsqueda que hay aquí o puedo buscar por tipos En este caso, digamos que quiero escoger elementos de datos y aquí me dicen si tengo algún grupo. Entonces, por eso es importante en las buenas prácticas crear grupos de elementos de datos para hacer las búsquedas aquí. Entonces, yo digo que, bueno, voy a hacer de inmunización. Entonces, tengo mi grupo de elementos de datos y tengo datos de inmunización. Aquí... Puedo ver todos mis, mis elementos de datos de, de inmunización. Entonces, digámosle que yo quiero... Aquí tengo las dosis... Bueno, voy a, a sacar un, un informe de las dosis aplicadas, ¿cierto? Voy a ver aquí, bueno, las que se dañaron, las que están dañadas. Digamos, las que están perdidas aquí, eh, después de hacer un balance diario. Aquí hay otras que están congeladas, por ejemplo, aquí. Y esto podría... Podría sacar un, una tabla con esto, ¿no? Entonces le digo aquí actualizar. Y miren, me saca la, me saca el informe. Entonces vamos a ver aquí que, que puedo, si puedo seguir cambiando, ¿no? Puedo mirar mi periodo. Entonces esto es del año pasado, pero puedo decirle que me lo saque, por ejemplo, de los últimos 12 meses. Que me molesta. Y le digo actualizar. Entonces este sería, por ejemplo, Informe mes a mes. ¿no? Y también puedo cambiar las unidades organizativas. Entonces, aquí está para Trainingland, pero yo podría decirle que solamente, por ejemplo, me agrupe por mmm, región Animal. Ok, ah, bueno, aquí me pasó algo. Si vamos en orden, yo lo que quisiera hacer primeramente, o sea, la primera herramienta sería sacarlo en una tabla dinámica, ¿listo? Entonces, miren cómo me sale. Si lo pongo en una tabla dinámica. Entonces ya tengo los últimos 12 meses aquí y tengo mis entonces eh, que, que he aplicado, las que se me dañaron, las que ya se me perdieron, las que tengo ahí congeladas, ¿no? que tengo en el refrigerador. Entonces puedo sacar una tabla con esta información mes a, eh, mes a mes, los últimos 12 meses, ¿listo? Por esta unidad organizativa que es la de región animal, ¿listo? Entonces, bueno, eh, resulta que yo puedo cambiar esto aquí. Yo quiero ahora, entonces, miren, puedo mover acá. Que estas sean mis columnas y que mis filas eh, sean los, los datos acá. Puedo actualizar a ver cómo se ve esto y miren. Entonces, tengo los periodos, aparecen en columnas. Aquí le dije que mis periodos son las columnas y que los biológicos, o sea, que las vacunas aquí de BCG me aparezcan. Eh, en, en las filas, ¿no? entonces puedo hacer ese tipo de cambios o yo puedo decirle entonces, vamos a decirle, bueno no me interesa ya estos últimos 12 meses sino que quiero ver el año anterior, entonces voy a años, le digo que el año pasado y actualizo y puedo ver mi tabla de esta manera vamos a cambiar aquí nuevamente como estaba, por defecto, tengo mi año anterior y las dosis, se ve muy pequeño aquí, ¿no? Tal vez mirará las dosis de veces BC, de que, que di, que se me rompieron, las que no, estoy descuadrado y, el, y aquí las que están congeladas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer algo aquí y es que yo quiero ahora tener todo el detalle de unidades organizativas, entonces, por ejemplo, yo voy a decir de todo el país, pero voy a escoger a un nivel. O sea, si esta información la capturo por facility, que me saca la información por, por, por hospital o por centro de salud. Y le digo actualizar. Entonces van a ver algo aquí. Aquí qué pasó. Él trato de hacerlo, pero, pero lo, lo que pasa es que mi filtro me dice que tengo las unidades organizativas filtradas aquí a nivel, a, nivel, a este nivel ¿no? superior. Me aparecen aquí. Aquí estarían todas. Pero yo en realidad quiero que me ponga entonces. Aquí en las filas me va a aparecer mmm, que me ponga las unidades organizativas, pero le voy a decir acá entonces que este periodo lo use como filtro. como tengo solo un año, entonces voy a dejarlo que siga sacando un año, está agru agrupado, este filtro me agrupa. Entonces tiene todo lo del año pasado y tengo aquí todas mis unidades organizativas como filas. démosle actualizar a ver qué pasa. Entonces miren. Tengo a nivel de todos los hospitales mmm, mi información. ¿no? Entonces tengo eh, dosis entregadas, toda la información aquí. Por ejemplo, miren, estos registros no tienen, estos hospitales no tienen ningún tipo de registro. Entonces yo puedo ir aquí a opciones y decirle que, por ejemplo, me oculte las filas vacías y las columnas vacías. ¿sí? Y podría, voy a darle a actualizar. Y ya no me salen esos registros, digamos que no tienen ningún tipo de información y no quisiera hacer o sea, a veces me, me interesa solamente saber los que tienen información entonces puedo resumir de esta manera, ¿no? también eh, bueno, entonces este es un informe de tipo mmm, tabla, ¿yo qué puedo hacer aquí también con mis opciones? ¿no? puedo miren eh, sacar totales por columnas subtotales por columnas. Pongamos aquí un total, aunque aquí realmente no me interesa, o sea, como sí me interesaría saber las que di, las que dañé y las que tengo congeladas, sí puede ser un, una buena suma, ¿no? Entonces, ponerle aquí total de columnas y puedo sacar totales de filas también. Y démosle actualizar. Aquí está mi botón de actualizar. Entonces, miren, claro, aquí él me suma automáticamente eh, de manera horizontal ¿no? y también acá de manera vertical puedo tener un total de todo ¿no? entonces ahí tiene sentido que yo pueda tener el total de todo lo que apliqué aquí si me interesa saberlo y también el, el total de las dañadas o las, las, las que me hacen falta ¿no? entonces miren, todo esto lo puedo hacer con las tablas. Listo, entonces, eh, eso, es, eso es bien, bien, bien chévere. O sea, es una herramienta muy útil, ¿no? Para mirar, eh, para mirar la, la, digamos, la información que hemos ingresado. Entonces, ¿qué otras opciones tengo aquí? Tengo mmm, en las tablas, puedo poner eh, dimensiones, eh, puedo mostrar los labels de las dimensiones. Eh, evitar el redondeo, ya vimos sacar totales, ocultar y también puedo configurar el tipo de agregación que quiero aquí, o sea por elemento de datos, aquí pues quiero que me muestre el valor, entonces mmm, puedo hacerlo de, de esta manera, miren puedo sacar porcentaje total de filas, porcentaje total de las columnas, entonces este es un tipo de, de informe, set de leyendas, Puedo usar un set de leyendas especial para cada color. Puedo usar series, puedo mirar o sea, las, los estilos. Ah, esto, esto es útil para los otros tipos de gráfica. Ya vamos a ver, ¿no? limitar valores máximos, mínimos, etc. Entonces puedo hacer este, esto con las tablas. Vamos a ver entonces, eh, vamos a ver otro tipo de, de datos aquí. Eh, que sería, por ejemplo, con esta de acá, vamos a ver. Algo interesante. Entonces, ya tenemos estos de acá. Entonces, yo también puedo tener tipos. O sea, me imagino aquí, pues hay indicadores, ¿no? Entonces, miren, tengo los porcentajes de cobertura de vacunación. Entonces, eh, está en mis indicadores y tengo aquí. Entonces, yo quiero ver la cobertura de BCG. Quiero ver la cobertura de. Ah, bueno, tengo grupos de indicadores. Ya, miremos los de inmunización, miren. Entonces, tengo el de BCG. Esto creo que es Mesler Rubiola, primera dosis. Mesler Rubiola, segunda dosis. Es Arampión y Rubiola, perdón, aquí. Y podría haber otros como. ¿Cuáles otros hay? A ver, aquí. A que rotavirus, exacto. Porcentaje de cobertura de rotavirus, segunda dosis, aquí. Entonces, puedo tener mis indicadores aquí. Listo, vamos a ver. Eh, es por porcentaje ¿cómo se, cómo, qué podemos hacer aquí entonces miren tengo mis coberturas de vacunación entonces vimos aquí algo algo chévere por aquí que es este en las opciones vimos este set de leyendas entonces yo le digo ah use el set de leyendas ah bueno para chart me dice aquí entonces yo puedo usar use set de leyendas ok predefinido o sea, si tengo uno, o puedo seleccionar uno para esto. Entonces, miren, yo tengo aquí unos. Vamos a ver si los tengo de EPI. No, no, no a ver si tuviera uno aquí para... Ok, vamos a ver si tengo un set de leyendas. EPI, coberturas. No, es? Este es... Vamos a ver si uso este. ¿Qué puede pasar aquí? Coberturas, actualizar. Chum, miren. Ah, sí, miren. Aquí tengo este de EPI. Precisamente era el de el programa ampliado de inmunizaciones o el, el país. Entonces aquí ya es en, en inglés correcto. Entonces, miren. Eh, puedo tener aquí en colores dentro de mi misma tabla. Si estoy, digamos, con las coberturas. Eh, correctas o no. Entonces, miren que es, es interesante, ¿no? Aquí puedo mirar solamente en la tabla gráfica, o sea, rápidamente cuáles están por debajo de mi cobertura, cuáles están por encima, cuáles están más o menos, ¿no? Esta, por ejemplo, está muy por encima, uh -huh. pero es, es bien, bien interesante, ¿no? Bien bonito también mirar las gráficas de esta manera. Entonces, es una herramienta muy útil. Esta de leyendas. Esto es algo avanzado, digámoslo, ¿no? es, es algo avanzado, pero yo puedo configurar. No es parte del curso, digamos, pero ya que estamos viendo las gráficas y podemos... Eh, o sea, la, la, la idea es que miren la funcionalidad y lo que podemos lograr hacer con este tipo de, de herramientas. Hay un curso especial para el análisis y el uso de datos donde se puede ver en detalle toda esta, esta información. O sea, cómo cómo configurar nuestro sistema para que podamos llegar a este tipo de, de informes. Entonces es muy bonito. Tenemos las coberturas con las leyendas que nos dicen si estamos o no dentro de los rangos esperados ¿no? de nuestras coberturas. Entonces eso está bien bueno. Ahora bueno, vamos a ver con el, el, siguiente, el siguiente la siguiente opción. Ah bueno, vamos a perdón, no sé, las opciones de fichero. Aquí entonces yo puedo eh, grabar este informe, ¿cierto? Entonces voy a decirle grabar y ponerle aquí como MG, digamos, eh, coberturas de vacunación a porcentaje, ¿no? Porcentaje, porcentaje de coberturas de vacunación coberturas de vacunación. Entonces, siempre es bueno que también llevemos una nomenclatura para creación de nuestras gráficas y que las podamos encontrar eh, fácilmente. Entonces, si este es de mi PAI, Programa Ampliado de Inmunizaciones, podría llamarlo ¿no? Entonces, podría, podríamos nombrarlo de esa manera. MG PAI, o sea, que sepa que es del PAI, Programa Ampliado de Inmunizaciones, porcentaje de coberturas de vacunación, este también es bueno que le pongamos la periodicidad. Entonces, puede ser año pasado. Año pasado. Ok. Y también la, las unidades organizativas que estoy eh, eh, visualizando en el reporte. Entonces, aquí sería por año pasado por hospital. ¿Listo? O por sí, por centro de salud. O por quitar. O facilité en inglés, Aquí guardar. Entonces yo puedo guardar mi reporte. ¿Listo? Entonces, ¿cómo, ¿qué va a pasar? Si yo entro, o sea, ¿cómo funciona esto? Si yo entro aquí, o sea, voy al tablero. Vamos al tablero. Y voy a volver entonces a mi, eh, a mi visualizador de datos. Entro al visualizador de datos y busco aquí en fichero y le digo abrir, filtrar por nombre. Yo podría aquí, mira buscar mi informe, ¿cierto? Y cargarlo rápidamente. Bueno, eso es, eso es lo que puedo hacer, digamos, a nivel de tablas. Entonces ya vieron, escoger mis dimensiones, configurar los datos, las unidades organizativas y los periodos y puedo mover acá esto, ¿no? Puedo grabar y puedo descargar también mi tabla. ¿Listo? Esto es, esto es bien, bien interesante. Puedo descargar como en formato Excel, CSV o HTML. Si no tengo un formato, puedo descargar en JSON, XML. Eh, también hay unos avanzados. Donde puedo mirar el, el valor de los datos. no Mirar los datos también crudos con SQL. Entonces hay diferentes opciones de descargas aquí. Listo, entonces vamos con lo siguiente, nuestro siguiente, eh, nuestra siguiente opción para visualizar los reportes es, este podría ser como columnas, ¿no? Vamos a ver este como gráficos y columnas. Vamos a ver aquí, si yo simplemente lo cambié, conservo las mismas opciones, ¿qué pasa aquí? Bueno, entonces, si sí, ven, tenemos que también tener cuidado de de cómo queremos visualizar nuestros datos o sea este este reporte creo que más nos mostraba en la tabla pasada que este de por, por hospital no si lo vemos de esta manera entonces aquí creo que realmente no es muy útil eh, analizar la información de esta manera entonces yo qué puedo hacer aquí pues decirle que a mí en realidad aquí no me interesa tener por facility sino que yo quiero saber por el país que entra en Milan Cómo van mis coberturas de vacunación, por ejemplo. Y lo pongo de esta manera. Entonces, miren, aquí ya rápidamente puedo ver cómo van mis coberturas. Eh, de esta manera. ¿Listo? Entonces, a ver qué dice acá. esto no nos deja ver. Entonces, tengo el de BCG, la cobertura. El de, M, eh, el de Rubiola y el de Rotavirus. Entonces, tengo aquí mis... Eh, digamos diferentes tipos de aquí en esta dimensión el biológico y la cobertura ¿no? entonces esto está bien, bien interesante también aquí ¿qué podemos hacer? bueno vamos a hacer aquí a forzar a un a, a hacer algo aquí bien bien raro ¿no? por ejemplo mmm, con esta gráfica ¿qué podemos hacer? vamos a incluir aquí eh, ¿qué tipo? vamos a incluir, o sea, vamos a combinar aquí, miren, un elemento de datos con un eh, con un indicador, ¿no? entonces yo quiero ver aquí, pues bueno, yo tengo el porcentaje, pero digo, no, es que yo quiero ver aquí mismo, pues cuánto fue lo que en realidad vacuné en número, ¿no? entonces voy a ponerle mmm, por ejemplo, para BCG las dosis aplicadas Pongámoslo aquí. ¿Listo? Y démosle actualizar. Entonces, miren qué sucede aquí. La escala casi que no me deja ver los datos que tengo abajo, ¿no? Estos son 362 mil dosis aplicadas de SG Y por otro lado, acá tengo los porcentajes. Esto en realidad no, no debería hacerse, ¿no? O sea, no, no puedo analizar la información de esta manera pero el sistema tiene una herramienta que también está incluida en las últimas versiones que me permite hacer algo aquí interesante yo puedo ir acá, donde tenía mis opciones y miren que aparece algo acá entonces tengo, bueno, es de leyendas, ya vimos cómo se puede usar cambiar, personalizar tengo mis ejes, el eje Y, el eje X, aquí tengo mis series, y miren esto de series tan interesante para, las do, para mis dosis aplicadas, yo puedo usar aquí otro tipo de de series, ¿no? Que son estas del eje. O sea, poner el, en un segundo eje, adicionar este número de dosis aplicadas y le digo actualizar. Entonces, miren qué interesante. Ya veo todos mis datos dentro del mismo. O sea, ya los puedo analizar y los puedo ver. ¿Qué pasó aquí? Que tengo en el lado izquierdo tengo mi porcentaje de cobertura de vacunación, ¿cierto? que son estos de acá y en el lado derecho, miren qué pasó tengo otra escala diferente que va en miles, ¿no? entonces tengo que aquí estos 360 mil aproximadamente personas vacunadas con BCG me aparecen en esta escala de acá entonces puedo combinar, digamos, diferentes eh, escalas y diferentes tipos de datos, esto realmente es es muy bonito también y pues bien, bien interesante para, para usar y analizar también. Entonces puedo aquí, mmm, en el set de leyendas, perdón, en los ejes, ¿no? Entonces yo puedo decir para el eje X, puedo poner, eh, cambiar mis, mis, o sea, poner máximos, mínimos. Eh, decir que, o sea, cómo, la, o sea, cambiar el, la, la escala, digamos, aquí, para de acuerdo a este máximo y mínimo. Eh, Puedo poner eh, una línea base. Sí, y puedo, puedo, puedo hacerlo de esta manera. Entonces aquí, exacto, está aquí este. Eh, perdón, aquí está. Para el eje 2 do, también puedo poner el máximo, el mínimo. Y hacerlo de esta manera acá. Bueno, entonces en series, aquí está este. Eh, puedo cambiar también. Bueno, puedo cambiar los estilos. Puedo cambiar mis colores, por ejemplo, también que a veces antes teníamos todo en un solo color verde, pero puedo también hacerlo de otra de otra manera. Entonces, bueno, ¿cómo lo quiero ver? Tamaños, letras, eh, el título del gráfico. Si quiero poner al, eh, algún tipo de gráfico, nos pongamos aquí coberturas de vacunación. Cierto, eh, si ¿sí puedo poner un subtítulo. Uh -huh. Ah, me dice que los, eh, que los colores no pueden, pueden cambiarse cuando uso múltiples ejes. Entonces, bueno, quitemos lo de los ejes. Dejémoslo. Dejemos esta, que solamente use un solo eje. Actualicemos. Bueno, este dato quitémoslo de acá, ¿no? Para que ya, ya vimos cuál es la funcionalidad. Pero lo puedo actualizar. Y a veces decía, no, es que todo sale en verde, todo sale... Eh, sí, en, en, aquí ya vemos varios colores de acuerdo a las, a las coberturas. Esta este sede de leyendas está siendo usada, ¿cierto? Para mirar cuáles coberturas están bien. Esta que está en verde, pues está por encima del 80%. Esta está más o menos, esta está mal y esta está también más o menos. ¿no? O sea, los colores me dicen algo aquí. ¿no? Entonces, exacto, cuando vemos una de leyendas, yo puedo decirle acá, miren, también muéstrame qué significa este sede de leyendas. Entonces me dice que bajo de 0 a, perdón, a 70. Este está por encima de 70. Está en naranja. Alto de 80 a 90. Y si hay un valor inválido, que se me ponga en morado. Entonces aquí veo qué significa cada uno de estos colores. Entonces es, es bien, bien interesante esto. Eh, entonces, bueno, digámosle que no usa el set de leyendas. Entonces miren, lo ponen los colores básicos como lo usábamos antes. ¿no? No me dice nada. Pero podemos hacer algo aquí también. Decirle, miren, eh, dentro de estas series y estos estilos, entonces, ah, miren, puedo cambiar mis colores también. Entonces decirle que use estos colorcitos pastel. Digamos aquí, si no tuviera un, un, un set de leyendas. Entonces miren, puedo hacer gráficas más bonitas, cambiar los, los colores. Y también puedo acá, por ejemplo, eh, en estos estilos, por ejemplo, poner estos patrones aquí actualizar. Pues, miren puede hacer gráficas mucho más bonitas con, con estas nuevas versiones, ¿no? Entonces, eso está bien, bien, bien bonito. Eh, bueno, no sé si hay el, alguna pregunta hasta aquí. Eh, ¿Qué más podemos mirar acá? Las series. Hola, Marco. Eh, Hola, Juan. Sí, tenemos una pregunta de Diego. Él pregunta sobre el tema de los colores. Si puedes cambiar el color que aplica para cada uno de los eh, indicadores o para cada uno sí. de los objetos que tienes ahí. Y ahí el sí. tema es que eh, si tú cambias el orden de los datos. Eh, si abres ahí en las series los datos y cambias el orden en el que se presentan. Eh, no. Eh, en los datos mismos, donde asignas los elementos de datos y okay. los indicadores en las series. Ahí uh -huh. mismo. Si tú cambias el orden, pon primero el de cobertura de RB2. Uh -huh. Sube en el primer lugar y actualiza. La verdad es que ahora uh -huh. aparece en el color azul. Es decir, el orden de los colores siempre es el mismo y lo que hace uno es que cambias de lugar eh, tu elemento de datos o el indicador, y entonces cambia el color que se le asigna. Pero este orden de primero el azul, luego el negro, luego el verde, luego el naranja, ese orden es estático. Sí, de acuerdo. Ah, pero vieron lo del set de leyendas, ¿no? Que puedo asignar que los colores sean significativos, ¿no? O sea, vieron que hay rangos de... En que puedo decirle, este, este es de cero, de, de cero a tal color, pues es un color, o sea, estoy bien. O sea, puedo definir los diferentes rangos. Aquí, para el que usamos, voy a, a mostrarles nuevamente, que usamos aquí. Sí, eh, es justo lo usamos. que pregunta ahora. Si efectivamente, si utilizamos un set de leyendas, entonces, miren, ento pues, entonces efectivamente tendrías que el color se aplica de acuerdo a el porcentaje eh, a la agrupación. Pero entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que si en, tu, en dos indicadores o en dos elementos de datos tienes el valor dentro del mismo rango, ambas barras se van a presentar del mismo color y va a ser difícil distinguir qué, cuál de las barras representa qué cosa. Si estás presentando un solo indicador, entonces... Eh, entonces es muy sencillo utilizarlo así y no tendrías problema de, para distinguir qué es lo que estás mostrando en la gráfica. Pero como mejor práctica, el que tengas aquí el mismo color naranja, por ejemplo, para RB2 y para otro indicador, para RB1... Eh, Aquí hace difícil poder leer tu gráfica, porque no sabes qué es lo que estás representando. Ok, sí. O sea, ese podría ser o sea, un ejemplo. Aquí, es, claro, aquí el, el, en este de datos de prueba tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco niveles, pero yo puedo crear los niveles que quiera, ¿no? Entonces dejar tres niveles, dos niveles, o sea, estoy bien y mal, y, y hacer ese, ese cambio, ¿no? Entonces, este es el otro tipo de digamos de recurso que tenemos aquí entonces yo creo que eh, bueno eh, podemos ponerle que sea horizontal por ejemplo aquí, entonces lo cambiamos así de esta manera y aquí podemos eh, jugar con esta información vamos a ver eh, por ejemplo este, este es interesante también el, el de línea entonces para poder ver una línea, ¿qué, ¿qué tendríamos que hacer? entonces tener aquí los datos vamos a Digamos que son los mismos, pero no voy a sacar solamente de un año, sino que le voy a decir que utilice, bueno, por meses. Sí, podría ser por, perdón, por meses. Entonces, digámosle que el de los últimos 12 meses. ¿Listo? Por acá. Y vamos a decirle que aquí, bueno, vamos a actualizar. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver que sea por eh, línea, por ejemplo, aquí. ¿y qué va a pasar? que tengo en el filtro tengo el periodo, entonces ya saben que el filtro lo, lo agrupo, o sea me está sumando los 12 meses ahí, pero yo quiero que el filtro entonces me aparezca acá eh, exacto lo puedo poner aquí y que esta categoría sea la unidad organizativa acá que es el, el país, que es training, ¿eh? entonces miren qué pasa con las gráficas, entonces yo puedo sacar aquí también, ya ah, vieron que sigue manejando el estilo de que vimos antes, entonces puedo aquí mirar eh, año a año, esta barrita molesta está aquí, o sea, aquí tengo todos mis 12 meses uh -huh. eh, y puedo ver mis, por, mis coberturas de vacunación. Listo, entonces yo aquí puedo tener eh, diferentes, aquí puedo hacer algo, algo también en las opciones, entonces yo por ejemplo puedo ver eh, aquí, puedo mirar líneas de tendencia, ¿sí? Y puedo poner eh, las metas. Entonces, yo le puedo decir que el valor de mi meta, o sea, vamos a poner un valor numérico aquí, que es el 90%, ¿cierto? Y puedo ponerle eh, meta de cobertura, por ejemplo así, y decirle aquí actualizar. Entonces miren, la meta de cobertura me aparece aquí. O sea que por ahorita ninguno, podría decir que me ha cumplido la meta. Y tengo diferentes líneas de tendencia por cada una de mis de mis biológicos. Entonces casi todos miren que van levemente, ¿no? Aquí este está tendiendo a la alza. Este también va va tiene una línea de tendencia, va, va tendiendo como a subir. Y este de acá y puedo desarmar esta sí. meta de cobertura por ejemplo acá. Entonces, eh, vieron cómo, cómo puedo trabajar con esto. Entonces, aquí está la meta de cobertura, qué color quiero ponerlo, ¿no? Voy a poner lo que se note, que, que me alarme aquí esto. Y digámosle que voy por el 80%, o sea, que es más bajito para que sea más. Bueno, aquí, listo. Y puedo tener una línea base también, ¿no? Eh, y asignar una, una línea, digamos, inferior también aquí. Entonces está la meta de cobertura. Bueno, aquí ya me quedo atravesada. Puedo ver cuáles están por encima o cuáles están por debajo. Listo. Entonces esto es interesante también. Eh, que vean todas las opciones. Si en la línea base también es un valor bajo. Aquí podríamos decirle que es el, el 50. No sé, la meta de cobertura mínima. Por decirlo, mínima. Y ponerla en un color azul. Este, este no me cambia ¿no? ah ya es que no le he dado clic aquí se este está en rojo actualizar y ya me aparece ¿no? entonces puedo tener <coughs> esas líneas de chat, tendencias eh, valores máximos mínimos es bien, bien bien bonito bien interesante manejar todo esto listo eh, bueno eh, esto sería, digamos, lo que, lo que puedo mostrar aquí. Aquí, pues, ya eh, hay diferentes tipos, ¿no? Para mostrar la información. Y, no sé, podemos seguir jugando con esto. Vamos a ver, por ejemplo, ahorita la opción de. Eh, un punto que es, que es un, para que vean las novedades, ¿no? Aquí en los datos, si pongo solamente, no sé, una cobertura, actualizar. Bueno, aquí me parece un dato. Pero yo puedo decirle, bueno, ya aquí, en este periodo, no en los últimos dos meses, sino en este año, me saldría un punto, ¿cierto? Aquí. Ok, este año. ¿Por qué me saca? Ah, porque estoy, a ver. Es este año. ¿Por qué me saca estos valores aquí? A ver. Ah, me sacó los meses, mire. Pero yo podría decirle aquí que me tome, entonces, por ejemplo, un valor único. Y a ver cómo se ve. Entonces, miren, yo puedo, esto también lo puedo adicionar a mi tablero. Entonces, yo quiero que me salga, miren, aquí en color, estoy, también el color es significativo, y puedo decir, este, esta cobertura de vacunación de eh, este que era, bueno, ¿cuál es el valor? El de, aquí me sale, bueno, pero el, de, el de mes de ruyola cuando lo ponga en, el, en, el, en mi tablero, voy en el 73% y que ve un valor grande con colores bonito de cómo va mi indicador, ¿no? Entonces, son cosas que de pronto las personas que trabajan con versiones anteriores no han visto todas las, las, las bondades que tienen esta nueva... O Se han trabajado mucho en la parte de, de visualización de los datos, ¿listo? Entonces, es bien, bien bonito ver esto. Eh, no sé, Juan Manuel, si ya estábamos como sobre el tiempo pero no sé si viste que tuvimos algunos problemas con la instancia de, de, de configuración. Estuve revisando y parece que es un problema con las unidades organizativas. Bueno, dice que hay una unidad organizativa que no tiene una, un UID y por eso falla, digamos. ahí Entonces creo que le, o sea, la idea es que no sé si en esta hora, si quieren, no sé si quieren que sigamos mirando más opciones aquí o nos dediquemos a la, al ejercicio. Eh, ah, bueno, hay otra que también podemos, falta mirar aquí que es bien, bien interesante también, que son los mapas, ¿no? Que no hemos visto acá. Entonces creo que podría yo, o sea, aquí vieron que solo es jugar con estas formas de presentar la información, pero ya siempre con estas tres dimensiones, cambiando aquí estas opciones, eh, y usando los, digamos, los, los filtros, podemos hacer eh, muchas cosas, ¿no? ¿Quieres que entonces miramos mapas y luego pasamos al ejercicio? Esto bueno. um, veamos, eh, sí oh. eh, les puedo mostrar los mapas en la instancia de ah. configuración bueno, Pero ¿sabes qué pasa? Algo que me faltó aquí de pronto es usar estos filtros, ¿no? Usar las dimensiones eh, dinámicas Las dimensiones Vamos. dinámicas, que es importante eh, okay. entender cómo funcionan, sí Adelante, sí, por favor Sí, vamos a ver si, si, si nos sale aquí esto. Entonces, estamos viendo nuestros, nuestros datos, por ejemplo, de, habíamos visto elementos de datos. Vamos a ver de inmunización, ¿eh? aquí, inmunización. Y, y, vamos a ver, y, y vamos a ver, por ejemplo, aquí las dosis aplicadas de BCG. Listo, vamos a ver, digamos, las dosis aplicadas de, de otro de otro biológico vamos a ver aquí given están las de mes de rubiola primera dosis y segunda dosis aquí. Esa en rubio, la, aquí vamos a ver acá una tablita como lo hemos definido entonces está eh, perdón aquí los datos yo diría que eh, dejemos las columnas aquí o sea las filas que es la información y las columnas puede ser acá el periodo y la unidad organizativa. A ver cómo sale. Miren, entonces tengo, bueno, los últimos 12 meses, ¿cierto? De los biológicos aplicados acá por todo mi training land aquí. ¿Listo? Entonces vamos a, a usar una, una mmm, dimensión que hemos creado previamente nosotros. Vamos a ver si, si tenemos datos por hombre y por mujer. Y me dice a dónde lo quiero añadir. No no se ve bien aquí de pronto un problema de traducción. Pero vamos a ver si lo añadirá. Vamos a ver. ¿cómo me dice? No me aparece aquí. Si yo tengo aquí este de hombre y mujer. No, no lo puedo mover. ni lo, ni lo podría usar. Ah, mira, me aparece como fila. Pongámoslo como columna. a ver. No, no tengo datos capturados de esa manera. Mm, aquí a ver cuál otra una dimensión que me funcione. Tal vez si lo tengo. Ah, mira. Por grupos etarios me dice aquí. Listo. Entonces mayores a un año. Menores a un año. ¿Dónde lo deseo añadir? Vamos a ver. Aquí. Ah, miren, ahí ya me aparece como columna, sí. Entonces miren qué qué interesante esto acá. Entonces este como es por porcentajes de vacunación, aquí ya no me esto no me interesa, ¿no? Entonces yo podría decirle que aquí en las opciones en el set de leyendas ya no me use una una predefinida, que no que no use las de coberturas. Entonces ya me aparece así en señor. Entonces Recuerdan que teníamos estas opciones, que esta es una opción de desagregación, como explicaba Juan Manuel en su esta mañana. O sea, yo puedo, eh, de mis datos agregados de vacunación, separarlo, ¿no? En estos grupos de etarios. Aquí es por, sí, por grupos de edad, por inmunización. Aquí me interesa saber cuáles son menores de un año cuáles son mayores de un año. Para mis tres biológicos, que son BCG, eh, sarampión, la primera dosis y segunda dosis. Entonces miren cómo funciona la, la desagregación y cómo puedo usar eh, estas, estas dimensiones que previamente creé para uh, la captura de información. Entonces esta, como es información agregada, seguramente cuando hice la captura de, de la información del biológico, yo le tuve que decir pues ¿cuáles, cuáles eran menores de un año y cuáles eran mayores de un año. Entonces en la captura lo, lo, lo pongo, pero aquí miren, lo puedo usar, ¿no? De esta manera, esa, esa, esa categorización. Entonces es, o sea, es bien, bien dinámico acá. Eh, sí, creo que esa, por ejemplo, tengo grupos de edad por esto. ¿no? Entonces miren que funciona muy bien. Ahora yo podría no filtrar, aquí está. Esto, este de sexo no funcionó. Esto no, no sé, pero podría aquí, vamos a ver, decirle que solamente me muestre los menores a un año, vamos a ver. Y solo tengo los menores a un año. O puedo decirle que también me ponga los mayores iguales a un año. ¿Listo? Y tengo mi información así también. Entonces puedo eh, hacer estos, vamos <coughs> a este tipo de operaciones cuando creo mis categorías, ¿no? Eh, ¿qué más sería? miren eh, bueno, este está por debe ser asociado a unidades organizativas por ejemplo aquí entonces dependiendo de mi unidad organizativa yo podría saber cuáles son urbanas y cuáles son rurales ¿no? entonces vamos a poner aquí solo las rurales y a ver ¿dónde me lo pone? me lo está poniendo en el filtro pero yo lo quiero sacar ok, aquí Okay, perdón aquí urbano y rural pongamos las dos, urbano pongamos las tres A ver, que no sale, miren entonces yo puedo saber como las unidades organizativas como esta dimensión está relacionada con las unidades organizativas cuando yo selecciono la unidad organizativa y previamente he definido cuáles son rurales urbanas o periurbanas miren que el sistema automáticamente yo puedo usar esa dimensión y me saldría aquí en los informes entonces tengo los menores de un año y tengo cuáles son en zona rural, en cuál urbana y cuál periurbana. Entonces es, es, o sea, es bien útil ¿no? el uso también de estas dimensiones. Entonces tenemos grupos etarios, tenemos también otra de eh, asociada a las unidades organizativas. ¿no? Bueno, Manuel creo que ahí sí ya usamos también la parte de dimensiones eh, también Bien, que fue bien, bien, bien, nos hacía falta Muy también. Bien. Parte. Las okay. dimensiones dinámicas ya las uh, han mm -hmm. tocado, perfecto. Muy bien. Bueno, pues, eh, sí, este módulo rápido o sea, nos va a quedar, creo que en unos 5 minutos o 10 minutos, vamos a ver la parte de mapas. ¿no? Entonces, miren. Eh, si te cambias a la, al servidor de configuración, por favor. Ya está funcionando. Sí, vamos, a ver. A... vamos a ver qué pasa aquí. Aquí sí. eh, qué entro? A, aquí no estaba funcionando esto, te muestro. Vamos, si te a, vamos a abrir los mapas y si quieres cambiamos el pantalla. Está fallando. está fallando. Todavía mapas. Uh -huh. Ok. Entonces... Les... bueno veamos aquí en mapas eh, esta, esta opción de mapas ya me permite trabajar con, con capas entonces yo aquí le digo adicionar capas y vamos a ver los diferentes tipos de capas que hay esta, esta que dice temática me permite eh, usar digamos aquí datos de tipo agregados como vemos aquí en los, los colores yo puedo usar ese set de leyendas que vimos previamente Sí, y asociarlo a, o sea, ese si es de leyendas, eh, mirarlo, o sea, mirar los mapas con, con esta semaforización, creo que el término correcto son cloropretas, y puedo eh, usar, la, usar estos colores mmm, para eh, analizar mi información, que es, es lo más bonito, yo creo que, que a lo que todos queremos llegar finalmente, pero como vimos, hay unos tipos de, análisis que no podemos hacer en mapas, que es mejor hacerlos en una tabla, como vimos otros que mencionaba Juan Manuel, tal vez la mejor manera no es mirarlo en una en una, también en, en, una, en unas barras, sino eh, tal vez en una tabla, entonces tenemos que mirar de acuerdo el, a los, al análisis que deseamos hacer, cuál es nuestro mejor recurso para eh, mirar la información, analizarla tenemos otro tipo de capa que es la de eventos eh, y hay otra que podemos, es el de entidades para monitorear. Podemos ubicar nuestras. ¿Se acuerdan que vimos un, un ejemplito de cómo podemos ver nuestras facilities o nuestros hospitales o nuestros centros de salud en un mapa? Y también podemos tener el de unidades organizativas y eh, layout, ¿no? Entonces vamos, a, vamos a, a ver, vamos a empezar por la más sencilla. ¿no? Entonces yo quiero saber si tengo eh, layout o tengo cartografía de mi, de Training Land. Entonces yo le digo, ah, bueno, yo quiero mirar aquí a nivel de Training Land, yo quiero mirar si tengo eh, todos estos. Bueno, a ver si ¿qué tengo aquí. Y adiciono esta capa. Uh -huh. eh, voy a escogerla para Training Land. Adiciono la capa. Ah, bueno, miren, hay un poco de puntos aquí. Eh, ¿Qué me dice esto? Ah, bueno, es que Training Land... Creo que hay puntos sí, miren, y miren, pero es una islita en... Vamos a ver. Tal vez si sí es como... Vamos a ver, solo quiero ver el país por ahora. Vamos a ver aquí el país, update layer. Eh, no, no, tengo país. Marco. Sí, quizá, sí. quizá, quizá por, más que nada por el tiempo. Quizá lo hacemos corta la parte del mapa y lo dejamos a... a... A ver lo, de lo que es el ejercicio un poco más en detalle. Sí, de acuerdo, parece? de acuerdo. Sí, sí, aquí creo que, eh, bueno, vamos eh, vamos aquí a adicionar capa. Sí, me aparece un punto aquí. Listo, pero entonces yo, o sea, la, la idea es que yo puedo sacar todos esos tipos de mapas eh, de datos agregados, eh, pero creo que ahorita... No tenemos eh, mucha información. Vamos a ver el, el, el ejercicio específico, Marcos, si abres la sí, capa de eventos. Eh, vamos a abrir la capa de eventos en, aquí en los mapas. Y lo que vamos a hacer es agregar, eh, selecciona, si selecciones mi programa que hice el día de ayer. Eh, ¿Es el de prevención de malaria el de mosquiteros? de prevención ¿sí? de malaria, así es. Eh, y lo que vamos a hacer es mostrar en el mapa, el día de ayer que trabajamos con el programa de eventos, lo configuramos para tener eh, puntos geográficos para cada uno de los eventos, de modo que podamos eh, mostrar en el mapa dónde fue que hicimos la distribución de los mosquiteros. Entonces tenemos aquí el programa seleccionado, la etapa o la fase, como está descrito aquí, eh, sabemos que en los programas de eventos solo tenemos una etapa, no podemos tener más de una, porque esta es una propiedad de Tracker y eh, en las coordenadas, el, la, el módulo de mapas nos permite utilizar coordenadas que capturamos en un elemento de datos o las coordenadas mismas eh, provenientes del evento. Lo vamos a dejar ahora como evento, como ubicación del evento, porque no tenemos... Otro tipo de coordenadas y como podrán ver, hay, hay la posibilidad de filtrar por el estado del evento. Si, si abres ahí el menú Marco, eh, tenemos, como vimos el día de ayer, hay dos eh, estados en los que podemos tener los eventos y es activo o completado. Programado, atrasado y omitido son propiedades específicas de eh, eventos de tracker. Así que no los, no los vamos a ver en este momento, y no vamos a activar este filtro. En el periodo vamos a seleccionar el, el año actual, pero igual que en los otros módulos analíticos, tenemos la facilidad de utilizar periodos fijos y periodos dinámicos, eh, de modo que para poder ver la información que hemos capturado en, en el servidor aquí el día de ayer como parte de nuestro ejercicio, podríamos utilizar febrero y marzo o el año actual. Y en las unidades organizativas eh, podemos ir a utilizar eh, el país completo o, o podríamos limitarlo a Ecuador y Colombia. Si, si le quitas la selección ahí, Marco de, de Training Land, y vamos a seleccionar la unidad organizativa que hizo... Lenin, eh, LE, Ecuador. Y la tuya, MG, Colombia. Y luego eh, mm. vamos a dar clic en agregar capa o add layer, que veo que nos falta ahí algo de ¿Sabes información. Qué pasa? No, no, no, no tenemos la cartografía de, de esas unidades, ¿no? Pero no necesitamos cartografía. Eh, aquí hay que aclarar esto. Si le quitas las otras capas, por favor. Eh, aquí habría que aclarar este tema. Cuando hablamos de, de las capas de eventos, eh, como no vamos a mostrar los, ponigo, los, polígonos, eh, específicos de, eh, los polígonos específicos de las unidades organizativas, lo que necesitamos son las coordenadas específicas de cada uno de los eventos. Eh, sí, si lo actualizas nuevamente y le puedes eh, dar clic otra vez en agregar la capa. Oh. Eh, algo, algo no ocurre correctamente de tu lado. Vamos a abrir, dale clic en el fichero, por favor. ¿En cuál, perdón? En fichero. Aquí, mm, ok. Ok. Uh -huh. Y vamos a agregar, uh, a abrir un favorito que está ya hecho ahí. Vamos a ver si el favorito nos uh, funciona. Um, datos no encontrados. Dame un segundo, que ya, ya te lo pongo ahí. Entonces, el tema es que efectivamente la cartografía de las unidades organizativas tiene que ver con la capa de um, polígonos. Y cuando hablamos de la capa, tanto de tracker de entidades eh, como la capa de eventos. En lo que necesitamos ahí es que hayamos capturado coordenadas. O polígonos en los, eh, en los eventos. En, vamos a ver, estamos en eventos. Y. Ya actualizamos en un momento las analíticas para que podamos eh, tener esto funcionando. Y la idea es que tengamos un punto que, que refleja la ubicación de cada uno de estos, de cada uno de estos eventos. No sé si quedaron en el... Listo. YouTube, ¿no? Si le das, actuali si das actualizada a la capa, Marco, por favor. Eh... Uh -huh. Y ahí estamos. Entonces vamos a hacer un zoom out. Y van a ver que tenemos aquí estos... Cada uno de los puntos representa una coordenada geográfica donde ocurrió cada uno de estos eventos que capturamos el día de ayer. Entonces, si editamos, la, si editamos la capa, verán que adicionalmente al, al punto geográfico, en el estilo yo he agregado un, eh, un buffer de 100, de 100 metros y tenemos dos formas de representar la información. Uno es agrupar los eventos, de modo que cuando, hacemos, cuando nos movemos o alejamos en el zoom del punto geográfico, el, aquellos eventos que están cerca uno de otro se van a unir en un solo punto y el mapa me va a mostrar un número que, que representa cuántos eventos existen en ese punto o cuántos eventos están representados en, este, en ese punto. Y luego el, el buffer, digamos, y, eh, muy, es muy interesante poder utilizar este buffer porque podríamos representar una cobertura geográfica de influencia, es decir, que si realizamos una actividad que tiene un efecto, no nada más sobre el punto geográfico donde eh, donde marcamos el evento, sino que además tiene influencia en, en un área alrededor de, de su ubicación, entonces podemos marcarlo con ese buffer geográfico. En este caso son 100 metros y si cambiamos de, de opción marco, vamos a ponerlo como grupo de eventos y, y actualizamos la capa. Y entonces si haces un, un uh, si haces el zoom hacia, hacia fuera, eh, ahí vemos que los va agrupando. Si yo no utilizo esa otra opción, eh, me va a seguir mostrando los puntos individuales conforme, conforme vayamos alejándonos, se, se verán más juntos. Y ahora que hacemos el zoom, los va a ir separando de acuerdo a la distancia que hay entre cada uno de estos eventos. Si hacemos un zoom mayor, eh, verán que el, el punto sólido en rojo se va a convertir en un punto con, una, con un círculo más claro. Si haces un zoom mayor, Marco, por favor. ¿Será que te desactivó el buffer? Es que ya no, hay, ya no hay más, ya no. No, yo o sea, creo ya... que te desactivó el buffer, que habría que activarlo mm. nuevamente. Ok. Así que um, eh, si vas al estilo. Sí, mira, te, te quito el sí. buffer. Cámbialo a, a eventos. Y vamos a ponerle otra vez el buffer. Y como pueden ver ahí, ahí está marcado. Ese, ese, esa zona clara alrededor del punto son 100 metros de cobertura alrededor del punto geográfico que, que marca donde ocurrió el evento. Esto es interesante porque podría ser, eh, si estamos hablando de un programa de malaria, esto podría referirse a una actividad de eh, insecticida. Por ejemplo, si, si hicimos aspersión alrededor de una, de un domicilio y esta aspersión tiene una efectividad de 100 metros, entonces podríamos hablar de que eh, la efectividad de la aspersión cubre esos 100 metros. Si esto, si estuviéramos representando un caso de malaria, sabemos la distancia a la, que, a la que puede volar un mosquito y si el caso eh, es endémico, ahí podríamos representar cuál es la, el área alrededor del caso detectado que podría estar en riesgo y donde podríamos encontrar a otras personas infectadas también con, con malaria. Eh, lo mismo con el con la representación de unidades organizativas donde tenemos un punto geográfico, por ejemplo, la ubicación de un hospital, lo mismo podríamos representar un área de cobertura cuando hablamos de un hospital, eh, un hospital general de zona que atiende a la población que se encuentra, vamos a decir que 10 kilómetros a la redonda, por, por dar un ejemplo entonces aquí vemos que si, si cambiamos las unidades organizativas, eh, nos va a presentar el total de los eventos. Yo no puse los 10 eventos que, que hablamos ayer, pero eh, si lo editas Marco y le seleccionas el país en vez de en las org units y si seleccionas el país en vez de, de, de, de Colombia. Verás que al actualizar nos va a dar el resto de los eventos que yo puse unos en, en Oslo, otros en Ecuador y otros más ahí en, en Colombia. Entonces eh, el mapa se adapta de acuerdo a la ubicación de los eventos. Es como me lo va a presentar inicialmente. Eh, lo mismo. Si ven aquí la, las capas eh, de representación geográfica, tenemos el, la capa sencilla que está a, a, en este momento activa. Si haces un zoom sobre Colombia o sobre Oslo, cualquiera de los puntos donde tenemos eh, los eventos, eh, verán que al cambiar de, de capa va a cambiar la, la visualización del mapa que nos está cargando el sistema. De modo que eh, esta capa sencilla transmite una cantidad de datos mínima, pero podemos ver eh, esta, esta otra capa detallada que, que ya nos muestra eh, un tanto más eh, de información, por ejemplo, sobre las calles, eh, sobre la vegetación del área, y que nos permite hacer una, un análisis distinto de... Sobre, sobre las características del mapa que estamos viendo. Eh, ¿Tenemos? Eh, Juan, eh, sí. No, pues sobre esto yo quiero agregar que este OSM corresponde a OpenStreetMaps. Digamos que en un comienzo el sistema usaba las capas de Google. Eh, pues ustedes saben que las capas de Google ¿no? son fotos satelitales y bueno, que realmente son, son fotos mmm, que pueden tener o sea, un, un periodo de, ¿cómo les digo?, de, de tiempo, ¿no? Y que no corresponden a la realidad. Eh, con la, la ventaja que tiene OpenStreetMaps es que es una plataforma abierta también, eh, donde las personas pueden levantar su cartografía. Entonces, eh, bueno, algunas, pues puede ser que no estén tan actualizadas, pero otras donde hay gente trabajando o con, o con OpenStreetMaps pueden ser muy detalladas eh, y son muy, es, es muy, muy interesantes, muy fácil de hacer también. Entonces, eh, no sé, si ustedes quieren, por decir algo, hacer un, un trabajo sobre una zona específica, eh, podrían, y, y la cartografía no está levantada con un celular, eh, que tiene también un, una aplicación de tracker de OpenStreetMaps, podrían hacer levantar ¿no? la cartografía, calles, sitios importantes y esta información se va a actualizar acá en, en los mapas. Entonces hay trabajos o sea, aquí en Colombia, se han hecho trabajos muy, muy, muy bonitos también en, en zonas selváticas donde gente que maneja la, la plataforma OpenStreetMap ha hecho la cartografía y han hecho eh, de calles, eh, sitios, etc. Y posteriormente se han ingresado los datos de DHS2, entonces eh, se, hay, hay zonas incluso como les digo donde hay una cartografía bien eh, amplia y, y pues eh, se puede hacer esto entonces este es, este es más interesante porque podemos usar estas capas en, en los mapas ¿no? Es, es lo que veo aquí Sí, y tenemos ahí exactamente están las capas eh, de fotografía aérea y, eh, y con uh, más detalles sobre eh, con etiquetas y si ves la otra capa, también te vamos a con las etiquetas geográficas. Esto, eh, igual que en, eh, que en Google Maps, las, las mismas opciones más o menos están disponibles y tenemos la posibilidad también de utilizar parte de la cartografía de, de Google, que um, está en otras capas donde, donde podemos ver eh, eh, luces nocturnas y precipitación. Otra serie de datos que, que nos permite hacer un análisis distinto. Sí, es justo ahí donde está haciendo el son Marcos, donde estamos en la oficina de la universidad. Precisamente. Entonces, eh, bueno, con esto cubrimos eh, rápidamente el tema de mapas. Y si estamos eh, todos en la misma página, podemos pasar a las instrucciones del ejercicio del día de hoy. Es un ejercicio muy sencillo que pueden realizar con los datos que capturaron el día de ayer en, eh, en su programa de, de malaria. Eh, vamos Marco, si vemos en la presentación eh, en Moodle el ejercicio de hoy. Eh, Entonces, eh, el ejercicio contempla uh, utilizar el set de datos que configuraron con Marco, pero como sabemos que tenemos un pequeño detalle ahí con una unidad organizativa, lo que vamos a hacer es utilizar el elemento de datos de eh, número de eh, mosquiteros entregados, que es de su programa de eventos de, que configuramos el día de ayer, para hacer la tabla para hacer la tabla dinámica. Eh, y lo que queremos es ver eh, que nos presente, eh, creo que está un poco más abajo el, el ejemplo, Marco, eh, en el ejercicio. Un poquito más abajo, por favor. Sí. Eh, vamos a ver algo. Exacto. más más ¿No? Es, es, este? no, no, no. Es exactamente muy parecido al informe de eventos que vamos a utilizar precisamente eh, los mosquiteros entregados. Y lo que queremos ver eh, tanto en el ejercicio de, de informe de eventos como en la tabla dinámica, queremos ver que tengan en las columnas la unidad organizativa, eh, el elemento de datos y el periodo y cómo nos presenta una suma eh, sobre eh, la información que hayan capturado. Eh, si regresamos rápidamente al sistema, Marco, eh, podemos mostrar un ejemplo que yo he hecho para la tabla dinámica, ahí en el sistema en configuración. Vamos a abrir el visualizador. ¿De eventos. ¿Perdón? No, vamos abrir dinámica? el visualizador ah, okay. de datos. Vamos a ver la tabla dinámica. Y yo, yo hice un ejemplo aquí con los datos de mi programa. Entonces vamos a abrir el fichero. De hecho, lo tienes ahí mismo en el centro de la pantalla. mira eh, Ahí está. Yo lo he hecho por semanas. Ustedes pueden elegir el periodo que gusten, eh, pero como podrán ver, tengo las unidades organizativas en los renglones y el elemento de, de datos en, en las columnas junto con mi periodo, y me muestra una suma eh, sobre el número de mosquiteros entregados en cada uno de los periodos para cada una de las unidades organizativas. Esto cabe mencionar, lo podemos hacer en una tabla dinámica con información que viene de eventos y de tracker, siempre que el elemento de datos sea numérico o que estemos utilizando un indicador de programa que nos haga la cuenta de la información que, que viene de nuestro programa. Entonces, este es el ejemplo para la tabla dinámica. Luego tenemos el en el ejercicio está un gráfico que debemos de realizar también. Lo podemos hacer con los mismos datos. La, lo que único que ocurre es que vamos a cambiar el tipo de, el tipo de, de gráfico. Este eh, es el ejercicio número 2. Eh, el 1 es A y B. Y luego está el 2. Y luego tenemos aquí para el visualizador de datos. Tenemos tanto el, el modo de... El, visual, el visualizador de eventos para poder generar nuestro reporte de eventos. Y luego eh, una gráfica para el visualizador de eventos también. Hay ejemplos que yo he configurado en el sistema que los pueden eh, utilizar para ver cómo, cómo lo he hecho yo con mi programa. Y pueden seguir estos ejemplos también. Y esto es lo que nos, eh, nos tienen que enviar el día de hoy como... Eh, como tarea en, sí, eh. con respecto del quiz eh, lo estoy abriendo en este momento para que puedan responder el quiz del día de hoy también pero les recuerdo que el quiz va a estar abierto hasta hasta el fin de semana sí, eh, tío, sí juan manuel eh, es que creo que no nosotros no alcanzamos ahorita a ver la parte de, del informe de eventos y el visualizador de eventos. Entonces no sé si, si puedes hacer un, o, sea, o lo, lo hago yo, le, una revisión. Sí, digamos, podemos hacer una revisión de cómo funciona el módulo del de, eh, vi, visualizador y el, y el de informes, que nos permite hacer tablas dinámicas y, eh, y listas. Ok, sí, de acuerdo. Entonces, ¿lo, lo vemos? Sí, vamos a... Ok, entonces, bueno, estamos en, en vamos a, estamos en nuestro servidor de configuración. Entonces, todos los reportes que vimos, eh, que, que yo les expliqué, digamos, estaban todos por la parte de visualizador de datos. ¿no? Entonces, eh, los ejercicios que, que ha planteado aquí Juan Manuel... Eh, eh, eh, están relacionados con las actividades que hicimos ayer entonces debemos usar el visualizador de eventos y el informe de eventos ¿no? este sirve muy bien para agregados, incluso podemos mirar datos como les explicaba en la mañana eh, numéricos que tengan o sea variables que, tengan, que tengamos en programas de tipo numérico eh, las podemos mirar acá en el visualizador de eventos pero para los informes de eventos, si queremos mirar o sea, el detalle de la información de, de eventos, debemos usar este informe de eventos y este visualizador de eventos. ¿Listo? Entonces vamos a ver el informe de eventos, que son tablas de tipo eventos. La, la diferencia más importante que debemos plantear eh, entre los tres módulos es que cuando hablamos de los informes de eventos, lo que podemos hacer es mostrar un listado detallado de los eventos o hacer una cuenta eh, de los eventos que tenemos de la información de acuerdo a la desagregación del, de los datos que tenemos con respecto de las, de los sets de opciones o los valores capturados en cada uno de los elementos de datos. Y la diferencia con el, con la con el visualizador de datos es que siempre vamos a tener una, un cálculo eh, matemático donde no estamos haciendo una cuenta, estamos haciendo una suma, un promedio, una división, mientras que en estos módulos siempre vamos a hacer una cuenta eh, de acuerdo con la clasificación de nuestros datos. Okay, entonces, eh, Marco, sí, si utilizas el, el programa que configuré yo. Ok, entonces aquí eh, vemos en, en diferentes, dos opciones, ¿no? O sea, cuando entramos aquí, pues vemos, además de las opciones o de las dimensiones, nuevamente nos vamos a encontrar aquí que son los datos, los periodos, ¿cierto? Y las unidades organizativas, que es qué, cuándo ocurre el evento y dónde, ¿no? Nuevamente tenemos esto aquí. Y las opciones dinámicas acá que también hemos configurado. entonces Pero además de eso tenemos acá arriba dos opciones, que es el estilo de la tabla. Entonces yo puedo sacar información dinámica o el detalle de toda la información que es este line list. Esta información dinámica me permite hacer algunas agrupaciones de la información. De acuerdo al, al elemento de datos que tenemos. Entonces vamos a usar el de, vamos a usar el de tabla dinámica, por ejemplo. Entonces vamos a ver aquí. Eh, vamos a escoger el programa y vamos a ir al programa de Juan Manuel, que es el de eh, JM. Creo que no tengo acceso. Tal vez. Así ah, JM prevención malaria. Y aquí tengo mis variables. Entonces yo puedo tener, mmm, por ejemplo, el número de mosquiteros en uso cierto Y vamos a sacarlo por periodo, digámosle que es este año. Y las unidades organizativas, que lo saque para todo el training. y le decimos actualizar. Entonces miren, tenemos número de mosquiteros en uso por periodo. Entonces me hace un conteo, o sea que es cero, o sea hay uno que tiene cero y hay un, ahí hay uno que tiene cuatro mosquiteros. ¿sí? Entonces puedo hacer eh, este tipo de información, este análisis de este tipo de información agregada. ¿no? Eh, vamos a ver si aquí digamos que no aplica mucho por... Ah, bueno, tengo tipo de visita. Mira. Otra variable que podría combinar aquí agregada. Entonces vamos a poner tipo de visita y démosle actualizar. Entonces miren cómo eh, hace la combinación. Entonces tengo tipo de visita inicial Seguimiento, entonces, cero, tenían inicial, y seguimiento, pues ninguno, y aquí cuatro, de los cuatro mosquiteros, digamos que están en uso, fue en una visita de seguimiento, ¿no? Entonces hace un combinatorio y, y agrega la información de esta manera, ¿no? Entonces, si tuviera muchos más datos, tendría aquí eh, esta, esta, esta, estos conteos, ¿no? De toda esta información. Entonces podría hacerlo de esta manera. Aquí en el diseño también yo puedo cambiar y mirar, eh, jugar con esto. Entonces puedo poner las unidades organizativas como filtro y en las columnas, digamos que, vamos a ver qué pasa aquí, si lo tengo así. Entonces saco aquí y te, vamos a ver las opciones, puedo poner, perdón, en el diseño. Puedo poner que, por ejemplo, primero sea el tipo de visita y luego el número de mosquiteros en uso. Entonces, también tengo la visita inicial, el seguimiento y el número de mosquiteros en uso, de esta manera. ¿no? Entonces, puedo también, como vimos en la otra herramienta, eh, cambiar el diseño de mi reporte. ¿no? También puedo hacerlo así. Eh, bueno, podría poner... ¿Qué pasa si pongo este acá? Vamos a actualizar Entonces, tengo que 0, 4 y también hago el conteo así, ¿no? O sea, puedo, puedo cambiar mis, mis dimensiones de esta manera. Esto es para datos eh, agregados, o sea, detallados, perdón. O sea, agrega, pero lo hace la herramienta de, eh, de visualizador de, de eventos, ¿listo? Bueno, entonces eh, ya vieron cómo puedo hacer esto. Entonces agrego mis dimensiones y lo veo de esta manera. Ahora, vamos a ver, voy a decirle aquí que, eh, aquí por ejemplo, creo que son favoritos. Le voy a decir que haga uno nuevo, vamos a hacer uno nuevo. Y aquí voy a decirle ahora que lo saque de manera detallada. Entonces yo quiero mirar de una manera aquí detallada. Voy a buscar el formulario de Juan Manuel, de prevención de malaria. Y vamos a añadir todas mis variables. Yo puedo decir, vamos pues, a quitar en uso, entregados, tipo de visita. Y voy a decirles que en este, en este año y para todas las unidades organizativas. Y le digo actualizar. Ah, me dice que debo tener una fecha de inicio o de fin. Creo que no escogí el periodo. Ah, no, me quedó aquí seleccionado. Entonces, miren, tengo todo el detalle de la información capturada. ¿Sí? Entonces miren, tengo mis seis registros aquí y con toda mi información. Aquí al igual de lo que vimos antes, yo puedo, tengo la opción de guardar mi reporte. Entonces yo le puedo decir, aquí. ah perdón, <ríe> le dije nuevo, era guardar. Entonces vamos aquí nuevamente, entonces detalle, escojo el evento, escojo mis datos, aquí. Escojo este de Juan Manuel eh, y escojo mis variables. Esta, esta, esta y esta. En el periodo de este año. Y por el país completo. Puede ser aquí. Y miren, tengo el detalle. Entonces puedo guardar y decirle que lo guarde como MG. Este es detalle. Eh, datos malario, ¿no? no malaria. detalle de... Este es, ¿Cómo se llama el formulario? Bueno, no. sí, listado, de, listado de entrega de mosquiteros. Listado de entrega de mosquiteros. Recuerden siempre también entonces que miremos o sea, en la nomenclatura. Por ejemplo, poner que esto es por que es por el país. O sea, trainingland. Por país. O training land, Perdón, país. Sí. Y eh, esto, la periodicidad también. Ah, este es, el, este es el detalle, ¿no? O sea, todo, todos los datos. Pero tiene que ser el año actual, ¿no? También año incluyes a... en tu nomenclatura ah, ok, correcto. El, el periodo. Exacto. Año actual. No lo puedo poner así. Año eh, actual. O así como está aquí. Año actual. Para que sepamos qué, qué es este reporte. Entonces lo puedo... Eh, agregar ¿no? como como favoritos. si vamos a ver aquí abrirlo, por aquí ya me aparece los puedo agregar bueno entonces eh, ese tipo de detalle, también lo puedo descargar eh, como vimos en las otras opciones y también tengo las opciones eh, aquí, en, aquí en detalle no tengo muchas opciones ¿no? pero en el de agregado sí tengo las opciones de ocultar filas vacías etcétera, entonces aquí puedo sacar el detalle eh, bueno, eh, eso con respecto al, al, al, a esta información, ¿qué más? Creo que el, el, el ejercicio lo que solicita es que sea agregado, ¿cierto Juan Manuel? Entonces, creo que... Efectivamente, algo... entonces eh, el ejercicio muy sencillo, tomamos el programa, el programa de ustedes y que nos haga una cuenta del de tipo de visita nos bueno, bueno. hacemos combinar dos. Eh, la cuenta, el informe de eventos siempre nos va a hacer una cuenta jerárquica de acuerdo al num a los elementos de datos que hayamos incluido en nuestro reporte. De modo que si yo empiezo por el tipo de visita y luego le agrego la cantidad de mosquiteros, me va a hacer esta desagregación jerárquica de por el número de mosquiteros entregados en el tipo de visita. Eh, para no complicarlos, podemos ponerlo... Eh, un solo elemento de datos, el tipo de, el tipo de visita en este caso, y el periodo, en el ejemplo que yo les mostraba hace un momento, eh, yo puse... Eh, para la tarea, uh, yo puse el periodo semanal y me parece que hay un favorito configurado aquí en el, en el sistema. Eh, yo puse periodos semanales, incluí las semanas de febrero y de marzo para mostrar un número, una, de, una desagregación mayor. Y el gráfico. Podemos utilizar la misma información para mostrar el gráfico. Lo único que hay que hacer es cambiarnos al visualizador de, de eventos. Bueno, aquí, aquí hay un truco, ¿no? No sé si este funcione. A veces, bueno, de, depende cómo hayamos hecho el diseño. Pero a veces de una me puedo pasar aquí y él hace el gráfico, pero a veces si, si, he, si he diseñado, o sea, si la tabla es muy compleja o esto esto, no, no puedo sacar el gráfico. Por ahí vieron que le di clic. No, aquí no lo hizo, definitivamente. Pero bueno, ya saben, para entrar al, a los gráficos de eventos, también vamos a Inicio. <coughs> y buscamos aquí Visualizador de Eventos. Lo mismo, ¿no? Escoge el programa. Vamos Manuel. Presión de malaria. Aparecen las variables. ¿No? Yo puedo sacar tipo de visita, ¿cierto? Eh, por el periodo este año y por el país completo vamos a ver cómo me sale eh, vamos bien. a cambiar eh, cámbiale ahí eh, en la, las unidades organizativas pásate a eh, en, el, en la selección el icono de, del piñón vamos a cambiar por niveles y vamos a seleccionar el nivel de distrito. Y verán que nos incluye todos los distritos y aquí depende de cómo lo eh, organizamos y es si nos va a mostrar las como filtro o en las series. Podemos ponerlo en las series, por favor pero bueno yo diría que ponemos ¿Sí? el precio acá y el tipo de visita sí verdad um, ah, no. que no sale muy mucho no eh, claro hay ser? que en las opciones en las opciones hay que ocultar eh, las series oh. que en las opciones hay que ocultar las series que están vacías para que no nos muestre tanta información y um, y que la gráfica tenga tenga sentido claro aquí mira yo exacto estos estos están los distritos y aquí puedo ver dónde fue inicial o o sea que usted tiene los dos en las opciones le puedo decir que me oculto los valores que no tienen datos exacto eh, si ves las opciones más abajo Marco eh, después de las casillas tienes una opción que dice ocultar categorías vacías y le ponemos todos y entonces nos va a ocultar eh, las precisamente las categorías vacías. Y ahí tenemos entonces las unidades organizativas donde ocurrieron los eventos y cuántos eventos tenemos de cada tipo y dónde. Muy bien. Um, y claro, para el periodo de 2022, que es el periodo que Marco ha seleccionado aquí. Muy bien. Y esta gráfica cubriría el requerimiento del ejercicio del día de hoy. Eso sería... Uh, aquí, diría, aquí en, uh, digamos, siguiendo nuestra nomenclatura, podríamos decir que es um, entrega de mosquiteros por uh, tipo de visita y um, a nivel, en, en distritos año actual. Oh. <coughs> digamos, el, aquí lo. Digamos, la recomendación es siempre que el nombre del informe nos nos dé algo de, de, nos dé una buena idea de la de lo que podemos esperar ver cuando abrimos el, cuando lo abrimos. Mm. Eh, en, en distritos. Bueno, si sí podríamos separarlo así, o en distritos, en distritos. Muy bien, y con eso ya tenemos todo.